Muy buenas noticias, pónganlo en su calendario. Sábado 29 de febrero de este año bisiesto 2020. Además, el día de los ñoquis a la 1 pm. Desde Miami, horario de Nueva York. Nuestra primera transmisión en vivo oficial desde las redes sociales YouTube y Facebook. Y vamos a tener nuestro primer sorteo gratuito. Habrá dos ganadores. Cada uno se va a llevar una rueda de yoga, un pad de balance... Correas de yoga y un blog de yoga. Marca Pit Choice, mi preferida. A continuación, les dejo el enlace para que se registre Jerry Hueso va a ser entrega de los premios. Temas a tratar, sin anestesia. Trastornos de cadera. Trocanteritis, bursitis, pubalgia. Artrosis de cadera o coxofemoral femoral o coxartrosis. Reemplazos de cadera y más, más, más. Ejercicios y técnica de los movimientos rotatorios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 que tiene para hacerme desde el confort de su hogar vía chat utilizando el internet, su pregunta, su consulta. Y todo esto, ¿dónde? En TV donde el movimiento es salud y la salud es vida. Si usted está en Facebook y quiere participar, ponga así en los comentarios de abajo. Y si usted está en YouTube, déjenos su comentario. ¡Lo vemos el día de la transmisión y del sorteo! ¿Otro mate?